Hola, saludo, le habla Ara Maisonet, trabajo para la firma de Premium Property y en esta ocasión tengo la oportunidad de visitar una hermosa comunidad que queda en el área de Kissimi y me encuentro ahora mismo en Park View, at Lakeshore. Um, es una comunidad que tiene grandes beneficios y uno de los atractivos que me trajo para que venga a venir aquí a presentar el producto es la diversidad en el tipo de construcción, la localización, la accesibilidad en toda la zona, incluyendo universidades, escuelas, charter um, school y todo lo demás que ofrece y lo bonito que es la comunidad. Entonces quiero presentarle este producto y voy a estar entrevistando a Anastasia Rojas, que ella trabaja para la firma de AVEX Home. Anastasia, buenos días, ¿cómo estás? Hola Ara, gracias, gracias por estar aquí hoy. Qué chévere. Anastasia, eh, primero que nada te quiero dar las gracias por invitarme a conocer tu producto, eh, por siempre estar eh, enviándome y supliéndome con información de, de qué estás ofreciendo, cuáles son las ofertas para los nuevos compradores este, y con detalles sobre Cómo es el tipo de construcción de ustedes, los precios y todo lo demás. Entonces quiero que tengamos la oportunidad de que le podamos dejar este, llevar este mensaje a todo el que yeah. nos está viendo y que podamos este, resaltar el producto de ustedes. Entonces cuéntame un poquito de ti, cuéntame un poquito de la comunidad y de la zona. Ok, bueno, yo soy eh, agente de Real Estate desde el 2013. Tengo ya más de dos años y medio trabajando para Avex en esta comunidad. Eh, tenemos varios tipos de productos, este, empezamos en 1.529 square feet para tres habitaciones y dos baños, eh, hasta 3.100 square feet. Eh, tenemos productos con el garaje atrás, que es algo bien novedoso, original y diferente y tenemos lo tradicional con el garaje adelante. Tenemos eh, casas de un piso, de dos pisos, todo es, el primer piso es siempre bloque, uh -huh. el segundo piso sí ya sería wood framing, madera, eh, empezamos en 225 mil, tenemos este, bueno, todo tipo de financiamiento, eh, algo bueno de esta comunidad es que es USDA, uh -huh. que sería cero, cero down, cero de inicial si califica el comprador, y tenemos también el FHA, tenemos V8 para veteranos, tenemos convencional y, este, bueno, dependiendo de si califica el cliente o no, hay las diferentes ayudas que ofrece también el, el gobierno. Cuéntame el producto que tienes disponible que arranca en los precios de los 225 mil. ¿Cuántas habitaciones ofrece? Eh, ya nos comentaste que arranca en más o menos 1,500 pies cuadrados sí. en adelante. Entonces, cuéntame un poquito, ¿es un producto bien popular? ¿Tiene el garaje en la parte de atrás? ¿Cómo es el producto? Sí, este es el, la casa que más se vende, obviamente. Uh -huh. eh, tiene el garaje atrás, okay. tiene este, tres habitaciones. Tiene dos baños, tiene dos puestos de estacionamiento, tiene opción para colocarle el lanai techado, el patio de atrás techado. Eh, tiene, ofrecemos en todas nuestras casas, incluimos los, el sistema de irrigación, de riego, eh, la grama y, y el landscaping. Todo eso va incluido dentro del paquete de la asociación. Eh, todo eso va incluido dentro del paquete de la casa, de la casa. el mantenimiento ya es parte del, del, del dueño, no. esa parte de mantenimiento. Eh, algo que me gusta es que la comunidad, eh, aparte de que tiene unas áreas verdes muy hermosas, sí. eh, tiene un, una... Una entrada desde el principio que se ve todo constante, eh, bien bonito y desarrollado. Cuéntame un poquito de qué ofrece la comunidad como tal, en términos de las amenidades. Sí, esta comunidad me encanta porque precisamente este es una de las pocas que tiene muchísimas amenidades. Además de los espacios y las áreas verdes que tiene, que son espectaculares y las mantiene muy bien. Y las áreas de conservación, porque como estamos al lado de Lake Toho tenemos muchas áreas verdes, eh, la comunidad ofrece una casa club, ofrece un gimnasio, tiene como un salón de fiesta que puedes rentar para eventos, con sus baños privados, tiene ya mesas, silla, o sea lo que tienes que traer a la, a la gente y la comida. Excelente. Eh, tiene una piscina, tiene un área como de chorritos que le digo yo de agua para los niñitos, tiene playground, parque. Tiene cancha de tenis, cancha de voleibol de playa, tiene parque para perros, tiene eh, caminerías, áreas de picnic, eh, tiene muchísimas áreas sociales para disfrutar. De verdad que me parece que es una de las pocas comunidades que ofrece todas esas a, eh, áreas afuera de tu casa. Claro. Y claro. además las tiene muy bien mantenidas. No, y, y para muchas de las familias hoy en día. Eh, las amenidades son importantes, sí. en especial cuando se está promoviendo cada vez más el, el uso de, de que las personas compartan más afuera, de Correcto. que hagan más ejercicio este y, y que integren las familias eh, de manera exterior, porque muchas veces estamos internos trabajando o viendo televisión, sí. pero también hay muchas actividades que se pueden hacer afuera y eso es excelente. Muchos de los, de los compradores que llegan a nosotros nos dicen, oye, tengo niños. Este, y yo quiero que sea una comunidad chévere, que sea sí. buena, que ellos puedan divertirse, que puedan eh, salir afuera y jugar sí, Entonces, no, y que este, además bueno. este, ahorita cuando uno va a salir uh -huh. como una salida familiar todo es dinero claro en cambio aquí Puedes hacerlo todos los días, todos los fines de semana y claro. lo tienes ahí al lado de tu casa y no tienes que, que gastar, entrar, en gastos, entrar en gastos adicionales que es súper importante también. Para la diversión, excelente. Sí. Eh, quiero que me hables algo bien importante. Mencionabas al principio de, de la entrevista que ustedes tienen financiamiento con USDA que es un financiamiento en el cual le ofrece la oportunidad a los compradores de que entren con cero down payment. Um, eso es excelente, no todas las áreas la tiene. estamos viendo cada vez más que cuando el gobierno hace la redirección de, de, de los mapas, pues hay zonas que van perdiendo ese beneficio Correcto. y todavía tú lo tienes disponible. Entonces quiero que me cuentes un poquito más cuál ha sido tu experiencia con los clientes que están comprando con ese programa. Eh, hablas un poquito. Ok, sí, bueno, este programa, este, como dice y como estás diciendo tú ahora es un programa del gobierno no todas las comunidades lo tienen no sabemos hasta cuándo lo vamos a tener ah, sí, hay que aprovecharlo sí. ahorita este es un programa bien sensible en el sentido de que tiene requisitos que tienes que cumplir este, de crédito uh -huh. de este, de deuda uh -huh. y este de ingresos eh, los clientes que hemos tenido que, que, han, este, que han aplicado les ha ido muy bien de hecho este Básicamente entre nuestros incentivos y el programa han entrado en la casa con... $2,000, $2,500 dólares. Excelente. es súper bien. Oh, claro que sí. sí. Eh, la, si la persona tiene un presupuesto limitado para lo que son los gastos de cierre y down payment, pues le hace este, un beneficio el que puedan adquirir una propiedad aquí y sobre todo es una propiedad nueva. Sí. Entonces este van a tener unos beneficios mayores como por ejemplo la garantía que ofrece el desarrollador. Cuéntame Correcto. un poquito. ¿cómo, ¿Cómo es esa entrada ya una vez que reciben la propiedad? Eh, ¿Por cuánto tiempo duran las garantías que está ofreciendo AVEX HOME. Sí, este, bueno, después de que haces tu final walk eh, o la caminata final antes del cierre, siempre si quedan algunos, algunas cosas pendientes, tienes una lista que uh -huh. la vamos a, a cubrir. Uh -huh. Y este, en, en cuanto a la garantía, tenemos la 210, uh -huh. la 210 que es la que eh, se utiliza generalmente que es básicamente el primer año cubre toda la parte eh, de adentro de la casa o todo lo, si se te dañó un gabinete, estaba mal instalado, si hay algún enchufe que no tiene corriente, porque cuando te mudas siempre hay cosas que no ves en el, en claro, el claro Entonces siempre cuando empiezas a utilizar la casa de repente hay cosas, esperamos que no pasen, pero uh -huh. son cosas que pueden pasar. Todo eso está cubierto, después tenemos dos años que es la parte mecánica, que sería la, lo que es la plomería y la electricidad. Uh -huh y después tenemos los 10 años de estructura. Excelente. Eh, entrar siempre en una casa nueva trae muchos beneficios sí. y el que el, el comprador de la propiedad tenga la oportunidad de poder decir, fíjate, eh, noto este detallito, así han pasado 8 o 9 meses y poder eh, acercarse a la constructora y decirle, me está ocurriendo esto, bueno, eh, es un beneficio extra que no lo hay cuando se compra obviamente una propiedad sí. de reventa, sí. entonces yo como siempre le digo a mis clientes tomen nota del día del cierre, cuando compró ya cuando estén en cerca del mes 8, mes 9, mes 10, vayan haciendo su listita uh -huh. y déjenle saber a su a, al desarrollador del producto, verdad este de las cositas que estén notando. Eh, me contabas, eh, Anastasia, que aquí tiene financiamiento FHA, que también es uno muy bueno. Sí. Eh, cuéntame un poquito cuántos lenders tienen que están sirviendo a los clientes que se acercan aquí. Sí, ahorita tenemos tres lenders. Uh -huh. Tenemos a FBC Mortgage, uh -huh. tenemos a City National Bank uh -huh. y okay. tenemos a Mortgage Financial Group. Este, el cliente es libre de escoger cualquiera de esos tres lenders, el que más le guste. Eh, todos ellos ofrecen todos estos programas que te estaba comentando. Además, ellos, por ser nuestros preferred lenders, te dan eh, un monto adicional uh -huh. para gastos de cierre que siempre es, es de bueno. contribución. De contribución, correcto. Excelente. Eh, uh -huh. Anastasia, fíjate, los precios, es, vemos que tenemos precios entrando desde los 225. Eh, aquí en la comunidad de ustedes, los productos van desde cuántas habitaciones, desde tres habitaciones, cuánto es el máximo en habitaciones que ofreces en productos. Sí, empezamos con tres habitaciones y dos baños y llegamos hasta cinco habitaciones, pero siempre en esos, floor plan, en esos planos grandes o en esos tipos de casas grandes, siempre tenemos la opción de agregar otra habitación. Uh -huh. eh, tenemos una que llega hasta seis habitaciones. Uh -huh. Sí. Con tres baños y medio. Excelente. Y cuéntame, ¿qué ofertas tienes ahora mismo? Ok, cambian todo el tiempo. Ok. O sea, por eso es que hay que aprovechar cuando sale una buena. Ajá. Ahorita estamos este, dando $7,500 dólares para gastos de cierre y $2,500 dólares para upgrades. Wow. Adicionales a los $1,500 que nos queda El, el, el lender. El lender. Bueno, una entrada sustancial sí. para que el comprador, una vez decida colocar el contrato aquí, se sienta cómodo sabiendo que va a recibir sí. esos incentivos. Eh, cuéntame como último un poquito sobre la asociación, eh, cuánto es el pago. Aquí en asociación, como las personas hacen, están incluidos, los pueden incluir en el pagaré, okay. cómo funciona. Sí, este, bueno, esta comunidad, el resale, como tú sabes, uh -huh. este, esta comunidad tiene un CDD. Uh -huh. eh, nosotros, el builder está pagando por el CDD de nuestros, de nuestros uh -huh. homeowners, de nuestros dueños. Excelente. O sea, que el que venga para acá a comprar con nosotros, tiene esa ventaja de que ya el CDD está pagado. Excelente. El mantenimiento, bueno. sí. Uh -huh. Es una ventaja bien grande. Y un ahorro. Sí, bien, un ahorro entre 1.200 dólares en adelante wow. al año. Este, tenemos el mantenimiento, está entre 150 y 170, dependiendo del lote, uh -huh. porque tenemos lotes bien grandes eh, y cubren todo lo que son las áreas comunes, todo lo que estábamos comentando de los amenities. Eh, esa, porción, esa porción de mantenimiento va a estar ya incluida en tu pago mensual. Eso es algo bueno porque te olvidas de eso. Claro, y ya claro. Lo, que te, lo que te estime el lender, ya tú sabes que tiene todo eso incluido. Claro. Y antes uh -huh. de que nos vayamos, hay algo muy importante que me mencionabas ahorita que, que de verdad este, capturó mi atención y es el hecho de que, por ejemplo, eh, si la persona se encuentra en este momento rentando, y las rentas hemos visto que cada vez se han sí. ido elevando a unos puntos muy altos, eh, estamos en un momento en que los intereses están bajos, entonces es siempre motivador para que ustedes los compradores se analicen, estudien, se consulten con personas que estén en el área de financiamiento y vean sus capacidades a ver si pueden eh, comprar. Y aquí eh, me contabas que tienes eh, pagos mensuales que los ha visto desde Cuánto. Sí, desde siempre depende de cada claro, caso, obviamente, claro. pero depende del crédito de la persona y la situación financiera, pero entre de $1,600 para arriba. Excelente, y, porque la renta ha subido. Sí. Eh, hoy en día se hace este, difícil conseguir una, sí. unas rentas en esos números y es bueno que la persona eh, entienda que esta es tu casa entonces Exacto. siempre vas a tener eh, el beneficio de que eres el dueño el eh, titular sobre la propiedad sí. eventualmente vas a poder este, eh, si tienes que moverla, venderla y es un inmueble que obviamente siempre ha sido siempre eh, uno es una de inversión los mejores segura haces, claro sí. que sí. no y otra cosa que yo le comento mucho a la gente que viene a visitarnos averiguando porque la gente le, que está rentando a veces a uno le da miedo porque es una decisión muy importante. Claro que sí. Pero yo a veces le digo, mira, si vas a construir eh, son unos meses, tienes chance de ahorrar. Nosotros damos facilidades de pagar parcialmente, o sea, si tienes, uh -huh. si vas a hacer un FCH, nosotros te damos pagos parciales para uh -huh. que puedas en, en, en el proceso de construcción uh -huh. pagar ese down payment. Entonces. Simplemente averiguar porque a lo mejor uno claro. piensa que está muy lejos la posibilidad, claro pero sí. pero yendo con la información correcta sí. y planificándose y siendo organizado, este se te puede hacer muy fácil. Entonces en vez de pagar $1,700 de renta, paga $1,700 en tu casa. Claro que sí, tiene los beneficios de la reducción de los taxes. Sí, y, y, es un, y es un, es un bien este, para la familia y, y los hijos y todo lo demás. Eh, Anastasia, yo te doy las gracias sí, muchísimo bueno. eh, por darnos la oportunidad de poder estar aquí en tu comunidad, en esta casa modelo que está espectacular. Eh, es un plano que tiene los pasillos muy amplios. Me encanta esta parte de la cocina, de la sala, porque integra a la familia sí. en una sola área y este, así que bueno estoy encantada de estar aquí de ver tu producto, de tener la oportunidad de conocer un poquito más que AVEX está ofreciendo para los compradores y obviamente de poderles traerles a ustedes esta información tan valiosa eh, quiero que continúen con nosotros viendo el, el video donde vamos a tener un poquito más detalles de los productos disponibles en este momento así que Anastasia, gracias sí, gracias por venir, chévere, <risa> gracias hasta la próxima, chao Si te gustan nuestros videos, hazle like y suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguno de nuestros videos.